Sí, por supuesto, por varias razones que se proyectan en diversos ámbitos. De una parte porque el trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado históricamente han permanecido invisibilizadas, no obstante su significativo aporte al desarrollo y productividad del, del país. ¿no? Eh, existe un estudio del año 2020, llevado a cabo por la Fundación Comunidad Mujer, que eh, hizo una valoración de este trabajo no remunerado y de la, uh, doméstico y de las labores de cuidado. Eh, otorgándoles un valor económico, ¿sí?, eh, a este trabajo doméstico y concluyó que este aportaría un 21,8% del Producto Interno Bruto del país, que es el factor con el que se mide la productividad nacional, y este porcentaje supera a otros rubros económicos que también se miden, como por ejemplo los servicios financieros y empresariales que aportan un 11% y algo más. Eh, este trabajo no ha tenido un reconocimiento eh, formal y tampoco cuenta con ningún dispositivo de seguridad social y la actividad en este caso se ha eh, naturalizado como una labor que corresponde a las mujeres eh, y pasa ¿no? como por un reconocimiento, una labor ¿no? que se reconoce asociada a la identidad casi de las mujeres, sin embargo, como les señalo, es fundamental en el sistema social y es la base para el cuidado de niños y niñas que nacen y se incorporan en nuestra sociedad y es el motor de funcionamiento del sistema económico porque permite que las personas eh, tengamos una vestimenta, estemos alimentadas y además estemos descansadas para iniciar nuestras labores de cada día. Ahora, por otra parte, como ya te señalo, eh, es, ha quedado evidenciado que es una labor que realizan fundamentalmente las mujeres eh, en los quehaceres domésticos y en el cuidado de niños, de personas de la tercera edad y de personas con alguna discapacidad. Que por encontrarse silenciada, entonces limita su consideración dentro de la puerta de la economía y con ello también limita la creación de políticas públicas a su respecto, eh, que dan lugar también a una posible retribución de estas perpetuando con esto los estereotipos de género y la discriminación en contra de mujeres, eh, lo cual repercute en variados aspectos del desarrollo de su vida y en general en su bienestar integral y en las oportunidades para las mujeres. Eh, estas cuestiones son transversales y se han planteado en estudios eh, a nivel internacional desarrollados por la OCDE. En Chile también da cuenta eh, eh, una encuesta sobre el uso del tiempo libre que se realizó en el año 2015. Y eh, en Chile se realizó por el Instituto Nacional de Estadísticas y ha dado cuenta, claro, del tiempo invertido en, en el trabajo doméstico y por otra parte esta perpetuación de roles que clásicamente ha asumido la mujer de las que les he mencionado anteriormente. Ahora. Eh, en este reconocimiento también es importante eh, el contexto eh, internacional, por cuanto nuestro país ha ratificado convenios internacionales que inciden en esta materia, eh, o que tienen una proyección en esta materia, como la Convención sobre la Eliminación de las formas de discriminación en contra de la mujer, en que se reconoce la labor fundamental de la mujer en estas materias que no ha tenido un reconocimiento eh, relevante, ¿no? O no, o directamente no ha tenido reconocimiento. Eh, por otra parte, eh, nos encontramos con la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer, que se realizó en Beijing en el año 1995, que también destaca la importancia de reconocer de manera integral el aporte de las labores de cuidado ¿no? y las labores domésticas, sean estas remuneradas o no remuneradas eh, en condiciones de igualdad en relación con los hombres. La Organización Internacional del Trabajo también reconoce como trabajo eh, tanto las labores remuneradas como no remuneradas y eh, además eh, nos encontramos con, eh, con las observaciones finales de... ...del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer... ...en particular las observaciones que se hicieron en, a Chile... ...en donde también el tema de la discriminación en materia de igualdad es relevante... ...y estima que un paso inicial y definitivo en miras al cumplimiento de las recomendaciones... ...que ha efectuado pasa por reconocer el trabajo doméstico y de cuidado. En definitiva y en síntesis, el tema del trabajo remunerado es relevante tanto para considerarlo, para valorizarlo y considerarlo dentro del desarrollo como un elemento importante que contribuye al desarrollo nacional, y también para evidenciar, ¿no? eh, esta situación en la que se encuentran no tan solo mujeres, sino también niñas y adolescentes que en esta lógica de estereotipos de género ven perpetuadas las discriminaciones porque se ha relegado a las mujeres a realizar estas labores de cuidado y de atención doméstica en los quehaceres del hogar. Este proyecto de ley que busca modificar la actual constitución para incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor consistente en el cuidado de personas, eh, es muy relevante, e eh, incide fundamentalmente en este objetivo de procurar programas y políticas públicas que incorporen y cuantifiquen este valor, ese es su objetivo. Ahora, constituye un primer paso eh, para la adopción de estas políticas públicas eh, y que, que logren además cuantificar y valorizar esa, estas labores, ¿no? De, de atención doméstica no remunerada, de labor doméstica no remunerada y de, y de cuidados, ¿no? Eh, ahora, este primer paso a nivel constitucional, de reconocimiento a nivel constitucional, por cierto, que da lugar a un marco regulatorio de nivel legal que, nos permita dar efectividad a este reconocimiento. Eh, por lo tanto, eh, la concretización de, esta, de este llamado a políticas públicas que integren esta, estas consideraciones ¿no? del trabajo no remunerado y los reconocimientos asociados y a, a, a, a las políticas de cuidado, ¿no? eh, van... Eh, encaminadas o en definitiva son conducidas desde esta mirada, eh, desde el mandato de la Carta Constitucional. Eh, el proyecto de ley, así como está planteado en el texto propuesto, eh, reconoce también una de las barreras que, se, que, que atentan ¿no? en contra de la igualdad de oportunidades para las mujeres para, mantenerse, para ingresar y mantenerse en el sistema laboral. Eh, y además, desde este punto de vista, se aspecta en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Chile en las ratificaciones de convenios internacionales y también en, la, en, en las recomendaciones que antes comentábamos, que también provienen de estos organismos internacionales. Sí, por supuesto, de la máxima relevancia. Implica la necesidad de comprender que el trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado eh, deben ser reconocidas dentro de la producción nacional, valorizándolas y retribuyéndolas. Eh, entendiendo que estas labores de cuidado eh, y los derechos a cuidar y ser cuidado es una responsabilidad que recae en la sociedad toda y que no se individualiza o recae únicamente en los hogares en que existen personas que deben cuidarse o que cuidan y menos, por cierto, que se radiquen exclusivamente en las mujeres. Particularmente, sí, yo creo que en esta materia es importante tener en consideración otros elementos para que el reconocimiento obedezca a un contexto más global. Por supuesto, establecer el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas, implementando un sistema integral de cuidado, reconocer el trabajo doméstico y de cuidados valorizándolo y garantizando los derechos de los y las cuidadoras, y también nos lleva o incide en replantear el modelo de trabajo remunerado en la dirección de hacerlo compatible con la labor de cuidados y con el tiempo libre tanto de hombres y mujeres, porque es relevante considerar que eh, hay una proyección especial respecto a las mujeres que realizan estas labores no remuneradas de trabajo doméstico y de cuidado simultáneamente con las con labores remuneradas, que lleva a que mujeres tengan jornadas laborales dobles o triples. Este marco institucional podría permitirnos constituir un eje central desde el cual proyectar, además de todas estas incardinaciones que les he comentado también las adecuaciones legales pertinentes, porque las, las adecuaciones legales pertinentes son diversas y pasan por muchas materias, eh, que, se, que se proyectan en distintos ámbitos, ¿no? Eh, en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones civiles entre padres e hijos, el tema de la corresponsabilidad parental, también en los temas de eh, asignaciones o reconocimientos eh, para el cuidado de niños, niñas, Entender que esto no se trata de una carga que se asocia a la madre trabajadora, sino que eh, replantearlo desde el punto de vista también de la corresponsabilidad. Bueno, y tiene también otras, otras proyecciones en materia, eh, por supuesto, de pensiones, que es muy relevante, y también en el tema laboral. Por cierto, pasando por otras instituciones también en el ámbito civil, incluso por ejemplo en materia de compensación económica al término del matrimonio, por ejemplo, para darles algo, un tema muy, muy cotidiano. Ahora, en esta materia también es importante entender que este mandato constitucional que, que constituye este eje que, que les he comentado, es importante entenderlo también como una lógica de una lógica de permanencia y estabilidad. Porque hay un tema que ha sido muy relevante y es que eh, esta, este tema del cuidado y las labores domésticas eh, no remuneradas eh, se han visto exacerbadas, atendía las circunstancias de la contingencia de la pandemia por la que atravesamos desde el año 2020, ¿no? Es evidente que esto ha hecho mucho más patente las circunstancias, pero es importante entender que no se trata solo de establecer un marco para la adopción de políticas públicas de emergencia, como las que podrían propiciarse a partir de la pandemia, sino que esta es una cuestión que pasa por un reconocimiento transversal y una proyección que sea permanente y que valorice efectivamente y otorgue estos derechos, reconozca y consagre estos derechos partiendo en nuestra Carta Fundamental.